Hola a todos, yo soy Marlon y este canal ahora se llama etcétera. En fin El día de hoy voy a estar jugando World of War nuevamente Dejé la última parte hace un año Y... bueno... Creo que ya va siendo hora de retomar el punto donde dejé el juego Entonces, en este momento simplemente voy a terminar lo que vendría siendo el capítulo 1 es decir, bueno, al finalizar esta segunda parte, eh, ya terminaré este capítulo y en el siguiente empezaré con el capítulo 2. Vamos ir enredando mucho. En fin, vamos a la ciénaga de fiste. Ni demasiado arriba ni demasiado abajo. Este nivel es interesante porque hay muchas espinas abajo y bueno, tenemos que crear un puentecito para pasar. No es la gran cosa y creo que más adelante hay un nivel que tiene el, es el mismo fundamento, sin embargo es muchísimo más complicado Entonces aquí pues hay dos inconvenientes, uno, el que ya mencioné, las espinas de abajo Sin embargo arriba también hay, entonces tampoco hay que subir tanto Así que quien piense que poner globitos y ya, pues no Y bueno, entonces voy a poner un globito más Y voy a leer qué es lo que dice el cartel Fisty juró que nunca sería como estos renacuajos que creen y escupen piedras de colores Pero se preguntaba, ¿cómo sería el que escribe los carteles? Ok A eso me refería con no subir tanto Entonces vamos a ponerlo acá y vamos a bajar rápidamente. No. Uh, sí, exacto. Justo a tiempo. Ya. No. ahí tengo que volverme otra vez. es mal que sea el nivel fácil <risas> voy a reiniciarlo entonces en fin eh, si sí, una parte complicada de ese nivel también es que muchas veces es difícil coger los globitos porque bueno todas las bolas están andando por la misma parte y pues muchas veces no sé qué es lo que estoy seleccionando. Y aparte, estoy jugando con el mousepad, bueno, con el touchpad del, pues, del portátil. Entonces es un poquito más difícil para mí pues controlar qué es lo que hago. Yo sé que me estoy excusando, pero es cierto. temajo No Ay, Dios. Listo. Y bueno, no me importa sacar banderita en todos los niveles, simplemente quiero pasar esta cosa. Y... no sé, sé que pude haberlo hecho mucho mejor. Sin embargo, pues no me arrepiento de nada. Este juego a veces puede llegar a ser traicionero. Entonces, vamos por el siguiente nivel que es Gira y Gira Sin Parar. Je, creo que ya sé cuál es. Que no pare de crecer. Exactamente. En este tenemos bolitas verdes. Este es pues, relativamente sencillo. O sea, el título del, del nivel lo describe todo. Pues como se podrán haber dado cuenta, la plataforma está girando en todo momento. Entonces tenemos que crear una estructura lo suficientemente pues, resistente y acomodable como para que pues no importa qué tanto gire al final pues las bolitas se vayan a ir entonces yo siempre opto por algo que sea pues más o menos simétrico de esta manera pues a pesar de que gire puedo ir subiendo ¿no? entonces por todos los lados eh, estoy poniendo cosas o sea, no me limito a un solo lado. Y así cuando gira, pues, se sostiene. Uy. Por ejemplo, aquí ya. Bueno, no me voy a complicar. Vamos al siguiente nivel. Vamos para arriba entonces, la torre de Goo. Arriba, arriba okay. Se acuerdan como el primer nivel Era Prácticamente lo mismo con menos bolitas Y con la tubería como a esta altura Pues Ahora sí hay que subir Y bueno Vamos a ver cómo nos va Porque recuerdo que pues, perdí en este nivel Antes no sé si todavía sí que están igual de idiota. Este marca. Vamos a ver qué dice el que escribe los carteles. Ve todo lo rápido que puedas. Son más fuertes de lo que crees. Tendrán que trabajar juntas para subir muy arriba. Una auténtica torre de Google. Algunas sentían que ya habían hecho algo así, de, así hace mucho, mucho tiempo. Pero en aquel entonces las cosas eran más experimentales. Paz. De que escribir los carteles. No sé si se hacía referencia al primer nivel. Y no entiendo por qué dice que ha pasado mucho tiempo. <risa> Puede que de pronto está al tanto de que me haya demorado un año en hacer la segunda parte de este video. Faltó muchísimo... Siempre oh me <risa> Simplemente a los sonidos que hacen no estas cosas. Cool. Must not uh, No, no, no, no importante no es que se sostenga, sino que al final la tubería jale la, la, la torre es suficiente como para que entren las bolas. Pues aquí no puedo hacer en el nivel anterior, porque como estaba dando vueltas, entonces, bueno, preferí continuar. En este caso, pues casi, casi, casi quedó la cantidad de bolitas requeridas. Y no me demore tanto. Bien. Entonces creo que nos queda otro nivel Antes de empezar a... No me acuerdo que es lo que hay por acá Pero creo que hay que subir No sé Vamos por la cadena Mantén el equilibrio Ah, ok, ya sé cuál es este Este nivel es chévere Y son bolitas verdes también Se llama la cadena Porque Vamos a... Generar una especie de cadena para jalar a esta gente que está dormida. Y bueno, el subtítulo decía que no perdiéramos el equilibrio. Básicamente porque, bueno, para subir hay que, pues. Posicionarnos sobre esta cosa que está en continuo movimiento Entonces Pues Muchas veces eh, Puede llegar a ser difícil pues, Organizarse acá porque como se está moviendo Nos podemos caer Entonces cualquier peso que pongamos a cualquiera de los dos lados eh, Hace que gire más eh, La cabeza Y nos podemos caer más rápidamente Sin embargo pues no creo que haya tanto problema Voy a poner otra acá y ya que recoja las bolitas un poquito le saca okay. es para dónde va ah, ya. listo entonces puede hacer lo mismo por acá no Entonces vamos a empezar a construir aquí en la mitad. Listo. Y ahora voy a separar estas para que también se vayan a meter. Bueno, y en ese nivel no leí que fue lo que, que, era lo que quería decir esta persona Hay que escribir los carteles Que bueno, en fin, no creo que sea tan importante <ríe> La información es bastante general Entonces voy a mirar si puedo conseguir algunas más Sí, por acá Y... se sí, ya baila. Se quedó sola en el mundo. Y en este caso conseguí 10 más. 25 de 15. Y por ahí atrás... Está la goma más sola de todo el mundo. De las gomas. En fin, no sé cuántos niveles me quedan. Deben ser uno, dos, máximo tres de este mundo Entonces vamos, a dar al constructor de puentes Es más fácil de lo que parece Ok, esta es la versión renovada de uno de los primeros niveles Que jugamos hace un año Y vamos a ver qué es lo que dice acá Cuando el sol se puso por encima de las colinas Una de las googles parecía decir que la vida era como un gigante. como una gigante simulación física. Y efectivamente. Pero cuando. Pero en cuanto cayó del puntiago foso de la muerte, supo que probablemente no importaba. Con cariño, el que escribe los carteles. Ok, aquí no se están planteando la misma enseñanza que Enrique Morty. En la vida no tiene ningún puto sentido. Especialmente si es una bolita redonda. Que únicamente. Eh, eres usada por la construcción de. De puentes. Y bueno, reitero lo que dije anteriormente. La música de este es muy buena. No sé por qué. No sé por qué me gusta tanto. O sea, es como, no sé. Que me llena determinación. Es muy. No sé Faltan 8.8 metros Faltan 8.6 metros Faltan 7.4 metros No No Listo Aquí, en este caso lo importante era llegar a sostenerme por este lado, partir desde aquí puedo seguir subiendo y ya, muchísimo más sencillo. Según esto tenía que recoger únicamente 8, creo que recogí más que 8. 32 de 8 Entonces fueron 4 veces lo que, lo que inicialmente me pidió el nivel En fin, no sé cuántos niveles faltan A ver, dice Estación de regurgitación Creo que este es el último Es un secreto Sí, efectivamente, este es el último. Estos niveles son bastante entretenidos. Entonces, en ese nivel pasa algo similar a lo que pasaba en el nivel que daba vueltas. Eh, porque, bueno, estamos sobre este fluido negro. Y, la, o sea, el cuadradito de este donde están todas las bolitas está en continuo movimiento. Entonces, bueno, ese es el, digamos que, el agravante en, este, en esa situación o sea lo que no me permite que sea tan fácil el nivel sin embargo ya están de recuerdo en este caso lo ideal es generar la, la superficie de tal manera de que pues me pegue los dos bordes y de esta manera pues digamos que tener un control ¿no? que la superficie quede pues digamos que fija para poder empezar a subir ya después de que esté pegada de estos dos lados es muchísimo más sencillo sin embargo pues no podrán notar lo difícil en este momento es poner las bolas y que me hagan caso a medida que lo alargo ya como que se, se va quedando más quieto entonces eso era lo que lo que, lo que quería en primer lugar no sé si poniendo uno por este lado listo ya está muchísimo más estable y a partir de acá ahora sí voy a empezar a subir a ah, bueno si la otra es que bueno estamos sobre el líquido y nos vamos a empezar a unir No es Ay aquí no hay de las mosquitas <risa> Diablas, se me pasa por pendejo Diablos, subí manco hoy Hoy siempre, llevo un año y no, así Vengo un año después y no hago nada y la, la embarro así ¿En serio? Yo <risa> pendejo Ay bueno, vamos a intentar nuevamente Igual no es como si importara mucho este nivel esto es lo importante ya, era esto bueno vamos a subir un poquito más el acento acá es que como podrán ver estas cosas están dando vueltas y hay que pegarnos a estas cosas como están dando vueltas nos van a subir van a empezar a subirnos Entonces voy a seguir pegándome Y luego empiezo a deshacer La estructura que estaba Creo que ya no hace falta ¿sí? bueno, Ya se empieza a subir Listo, ya no importa Aquí quedaron muchas bolitas Pero no me importa Y bueno, entonces ahora vamos a ponerle Estos ojos para que salga volando A ver qué dice. Dicen que este es el punto más alto de toda la isla. Cuando sale el sol, casi que, que lo ves para siempre. Pero me pregunto qué verías si flotases un poco más alto. Nos volveremos a encontrar. Hay que escribir los carteles. Efectivamente, este es el final del primer mundo. Entonces, en este punto es donde todas estas gubos decidieron pues largarse y a partir de ese momento pues ya son libres, ¿no? Entonces, chao Google, nos veremos en el siguiente mundo. Espero. Desde arriba del todo y con unos ojos nuevos enormes, las Google podían ver muy lejos. Mirando en todas direcciones podían ver las islas nuevas por explorar, repletas de nuevas especies de goo. Las posibilidades del juego serán realmente intermin interminables. Las gubos estaban esperando a un valiente aventurero que explorase nuevos parajes. Como cada vez van más alto, saben que no volverán. Fin del capítulo 1. Y... bueno, eso fue todo. <ríe> un capítulo bastante largo. En fin, vamos a continuar de la misma manera. Espero no demorarme un año para la siguiente parte. Y... probablemente... La otra semana juguemos aquí, en otoño, en el segundo mundo. Ese es uno que también tiene muy, muy, muy buena música. De hecho, uno de los niveles sobre esta cosita, me gusta mucho. Bueno, no les quito más tiempo. Yo soy Marlon y probablemente nos veamos en otro video.